Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más Hoy les voy a enseñar a hacer una cajita de amor en forma de aguacatico. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Mari Barrios Amiga, espero te encuentres súper bien Ahora vamos a ver cómo se hace Vas a cortar dos cuadros, uno en cartón y uno en papel de 15 x 16 centímetros Este de papel lo vamos a doblar en la mitad Y vamos a dibujar un aguacatico, O sea, la mitad Cortamos Olvidar cómo me quedó esta parte me quedó muy ancha la voy a corregir volvemos a doblar y cortamos nos quedaría así este molde lo vamos a pasar en el cartón esta sería la base acá ya la corté y corté la tapa de una vez recuerden que la tapa debe ser 3 milímetros más grandecita que la base. Voy a utilizar un tubito de papel higiénico para dibujar un círculo y lo van a cortar. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue cortar los moldes en cartulinas fluorescentes. Voy a tomar este molde y voy a dibujar el círculo y lo voy a cortar vean los de la tapa ahora voy a aplicar silicona líquida y voy a pasar el otro o a repasar el otro círculo, acá lo yo corté y ya pegamos acá lo que voy a hacer es utilizar una tapita de bocato voy a reciclarla voy a aplicarle silicona líquida y la voy a pegar así y ya lo que hago es aplicar silicona líquida para pegar la otra parte esta, otro, esta otra parte de cartulina la base la vamos a pegar esta por este lado y esta por este lado voy a utilizar este tubito para hacer un círculo lo voy a dibujar el cual pintaré de color café nos quedaría así vamos a utilizar dos tiras en cartón corrugado una de 4 centímetros que sería esta para la base y esta que sería de 2 centímetros que sería para colocarle a la tapa nos quedarían así ahora voy a tomar el molde y lo voy a pasar en una cartulina verde Y ahora voy a borrar esta línea, cortamos, eh, vamos a trazar ahora un centímetro alrededor del, de este molde y vamos a repasado con el lápiz, acá lo corté que sería para pegarlo en esta parte el tubito lo pinté de café, este tubito mide 3 centímetros y corté una tapita, que sería para pegarle a este tubito, eso lo hice para pegárselo a la base para que la frutica como es café se vea más pegamos silicona líquida y pegamos acá el círculo que hice en la base no había necesidad de pintarlo café vamos a ponerle esta tapita esto lo hice así para que se viera más más oscurito o sea más arriba el, la fruta ahora voy a tomar papel seda amarillo vamos así y picamos Entonces para hacer papel sea picado lo pueden hacer amarillito o verde pero me parece que queda mejor amarillo según el color que le coloquen a la base que le peguen a la base voy a colocarlo así para colocar chocolatitos vamos a cortar un corazón en goma eva y lo pegamos acá ahora también en foamy o goma eva voy a dibujar las hojas con marcador resaltador voy a hacer la sombrita volvemos a hacer con marcador verde y con marcador resaltado se hace la sombrita cortamos en esta parte voy a despegar eso es lo bueno de trabajar con silicona líquida voy a despegar porque voy a pegar las hojitas. y voy a delinear el marcador verde, para que se vean más bonitas lo mismo esta parte de la cutica con marcador café y esta parte también resaltar marcador verde igual la voy a delinear con marcador café ahora vamos a hacer la carita, los ojitos, la boquita, también la pueden hacer enamorada si desean, los cachetitos y en esta parte voy a copiar un mensaje Recuerden que estos mensajes que yo copio, yo siempre los saco ya sea de Google o de canciones, pero los mensajes son los que ustedes deseen. Hagamos un pacto mi amor. Cuando sintamos que el amor se nos está acabando, debemos recordar los momentos que nos hizo amarnos tanto. ¿Lo prometes amor? Vamos a tapar. Nos pues quedaría así. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar dos tiritas de 1.5 por 13 centímetros y vamos a dibujar dos manitos esto es goma eva o foamy vamos a delinear con negro ambas manitos las pintamos con marcador café esto es opcional si desean pintarlas esta parte la va a alinear con marcador verde igual con este marcador resaltador voy a hacer la sombrita Cortamos, vamos a aplicar silicona líquida para pegar en ambos lados, igual aquí en esta parte, en esta parte igual, y pegamos así. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que el tutorial les haya gustado, si es así, manito arriba y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.